Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarnos nuevamente. Mi nombre es Henry Pineda, soy Adobe Community Professional. Y en este video aquí en Adobe Illustrator les voy a enseñar a hacer un isotipo de una manera muy rápida eficiente, pero sobre todo teniendo clara la idea de lo que vamos a hacer. Así que, en primera instancia, vamos a dibujar una elipse. Si presiono la tecla de Option, Shift, va a crecer desde el centro hacia afuera. Luego, con la herramienta de texto, voy a tipear una letra, yo personalmente les recomiendo, la X, la A, la T, bueno, lo que ustedes quieran. Pero, por favor, si van a hacerlo con la letra I eh, y con la letra L, sí es un poquito complicado. Voy a presionar Comando T para cambiar de tipo de letra, que es lo importante de este ejercicio. Así que yo voy a poner un script o una manuscrita para que se pueda ver bien. Voy a colocarlo sobre el círculo, lo voy a hacer crecer de manera proporcional con Shift clic y arrastrar. Más o menos, más o menos por ahí. Voy a ocultar el panel de carácter que ya no lo voy a necesitar. Ustedes pueden seleccionarlo hacia la izquierda, hacia la derecha. Si gustan, también pueden rotarlo. Los efectos simplemente son geniales. Lo que hay que hacerle caso es al paso siguiente. El paso siguiente es convertir en curvas este texto o crearlo en contornos. Me voy a texto y voy a poner aquí crear contornos. Una vez entonces que ya está creado en contornos, al círculo le voy a generar un color en el relleno, pero en el trazo le voy a quitar el color de trazo ahora voy a seleccionar los dos objetos tanto la letra hecha con curvas como el círculo o con y arrastrar lo pueden seleccionar y me voy a ir a esta herramienta que está puesta desde CS5 que es el constructor de formas a medida que han pasado las versiones en Adobe lo han ido mejorando a esta herramienta si usted se fija muy bien sale la seta con un más es decir que yo puedo añadir a estas dos selecciones este tipo de efectos simplemente con clic y arrastrar voy a poner comando Z, control Z también sería hacerlo buena voy a seleccionar de nuevo la herramienta y si presiono la tecla de option si ven que sale ese menos option, clic y arrastrar para borrar estos segmentos que están de más con la herramienta de selección directa voy a seleccionar esta parte del objeto y puedo tranquilamente seleccionar un color que contraste y ven ahí está mi subtipo como les dije hace un ratito, deben tener súper clara la idea de lo que van a hacer y el resto lo hace ilustrador y la experiencia que ustedes tengan. ¿Les gustó? Pues den clic aquí a este video, compartan las redes sociales que tengo muchos más por ofrecer y hacer.